Mika Biciconte se refirió a su amor con Fabián Cubero. Como varias figuras del medio, Mica Viciconte se sumó a la movida de contestar preguntas de sus fanáticos a través de su Instagram y sorprendió con sus respuestas. Como era de esperar, muchos usuarios indagaron por su relación de un año y medio con Fabián Cubero, con quien se la ve muy feliz. Sobre una posible convivencia con su pareja, respondió, es un gran paso. Tiempo al tiempo. Además, un usuario le preguntó si le gustaría tener hijos y ella respondió junto a una foto donde se la ve con las hijas del jugador y Nicole Neumann, sí, obvio. 2. Sin embargo, cuando le consultaron por la fecha en la que le gustaría estar embarazada. Por ahora no. En un futuro me gustaría, expresó. Por último, contestó cómo debe ser un hombre para que la conquiste, sincero, divertido y buen tipo, obvio. Mika Biciconte respondió preguntas sobre su relación con Cubero, convivencia y ¿cuántos hijos quiere tener?. La ex-participante del Bailando respondió a las preguntas de sus seguidores y habló sin filtro de su noviazgo. Fiel usuaria a las redes sociales, Mika Biciconte, 29, deja espiar fotos de sus producciones, su día a día con sus seres queridos, sus trabajos y la intimidad de su pareja con Fabián Cubero, 40, con quien sale desde hace un año y medio. Con el objetivo de estar cerca de sus seguidores, la ex participante del Bailando no le esquiva a las preguntas de sus fans. quienes incentivadas por Mika a través de Instagram, llenaron de preguntas de todo tipo a Viciconte. Y ella respondió sin tapujos. ¿Si me gustaría tener hijos? Sí, obvio. Dos. Pero por ahora no. En un futuro me gustaría con Fabián. ¿Te gustaría tener hijos? Fue una de las preguntas que le llegaron. A lo que ella no dudó, sí, obvio. 2. Cuanto a que sus deseos se lleven a cabo con el futbolista? Mika agregó, por ahora no. En un futuro me gustaría. Por último, la ex chica de combate, que definió al hombre ideal como aquel que sea sincero, divertido y buen tipo, se refirió a la posibilidad de convivir con Fabián bajo el mismo techo. Es un gran paso. Tiempo al tiempo. La categórica declaración de amor de Fabián Cubero a Mica Viciconte. El ex marido de Nicole Neumann se refirió a su noviazgo con la ex participante de combate y contó lo que significa en su vida. A poco más de un año de confirmar públicamente su separación de Nicole Neumann, Fabián Cubero disfruta del amor junto a Mika Biciconte, con quien lleva 10 meses de relación. Además, logró vincular cariñosamente a la ex participante de combate con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su matrimonio con la modelo. Cuando nos separamos con Nicole, yo intenté salvar la relación, y no se pudo. Entonces, me tocó pasar un momento muy duro. Pero ya está, sané. Una vez que sané, borré todo y seguí mirando para adelante. Y ahora vino lo lindo, que es encontrarme con el amor y poder conocer a Mika, contó el futbolista de Vélez, en una nota con Confrontados. Luego, la notera le preguntó concretamente, ¿Mika es la mujer de tu vida?. y Cubero asintió. Sí, ahora sí. Obvio et en un futuro casarme y volver a ser padre está en mi mente. El tiempo dirá. Mica Viciconte se refirió a su amor con Fabián Cubero.